Este Día Internacional de los Pueblos Indígenas los jóvenes de Mesoamérica unimos nuestras voces en un solo clamor Nos unimos al Movimiento Global de Juventud que como nosotros grita por la salvación de la Madre Tierra Somos defensores de los bosques vivimos en medio de los árboles del agua y de la tierra Los pueblos indígenas tenemos las respuestas a los retos para luchar contra el cambio climático Nuestra vena Torres, El conocimiento tradicional que nos guiará a un mundo mejor En nuestra mano está la fuerza para crear ese mundo Los jóvenes de Mesoamérica honramos a nuestros ancestros Defendemos a nuestras comunidades Exigimos el derecho a proteger nuestros bosques Porque nuestros bosques son nuestra vida Mundo, mundo escucha, escucha, político escucha, político escucha, ciudad escucha, ciudad escucha.